Martín García. Martín, ¿por qué la protesta? Bueno, la protesta es por ese vertedero que nos quieren poner frente a este barrio. Como usted ve que eh, la basura tiene que estar donde no haya... Donde la basura tiene que estar en un sitio solo, donde no haya más que animales y perros. Y esto es un barrio donde hay cientos y cientos de personas, niños, eso trae muchas enfermedades. No se vaya nadie, no se vaya de nadie, no se vaya de nadie. ¿Eh? Desde tu, desde la del bueno, ese vertedero tiene que tener como un menos, un año ahí, encondido en de, de, de la gente, de nosotros. Entonces, como le iba diciendo, eh, ese vertedero no lo aceptamos aquí por ninguna, sobre nuestro cadáver. Que después no vengan con más cuentos, que ya tienen mucho así, diciendo sí, sí, sí, sí, que la van a arreglar y que la van a arreglar y que la van a sacar. ¿Qué cosa Que dijo que se le va a dar una semana, para que después no vengan a decir otra cosa. Mira, mi amor, nosotros fuimos a Medio Ambiente, y Medio Ambiente nos dijo a nosotros, porque yo vivo ahí, soy moradora de aquí, que a los 15 días, lo más tardar que le iban a liberar el vertedero, eran 15 días, y ellos no no han resuelto, y el vertedero tiene, después de ese ...es que están estos problemas... ...oíste... ...nosotros no podemos aceptar eso... ...porque las moscas nos están comiendo... ...y de noche no dormimos con lo bajo. ...yo soy una mujer hipertensa ...y me tomaba los medicamentos... ...y ahora me tomo sed por el mal olor... ...porque no puedo dormir... ...la presión se me sube... ...nosotros no vamos a parar... de bien, nos vamos a parar... ...de que más goma y el tránsito... ...lo vamos a dejar libre... ...a lo contrario... ...nos lleva una semana para limpiarnos eso... ...después que no... ...después de la semana para adelante... Si no nos arreglan eso, nosotros vamos a seguir más fuerte de ahí, caiga quien caiga, porque no tenemos miedo, porque lo que queremos es que nos quiten eso. Así es que las autoridades que tengan presente que tienen una semana para eso, si no, lo contrario, que se preparen para que nos lleven a todo amarrado también, porque es una semana para el el barrio entero. Aquí no vemos delincuentes, no somos delincuentes, somos padres de familia. Pero no aceptamos eso, ven ahí abajo, ustedes lo están viendo, no nada. Así es que es el motivo de eso y no queremos eso y ya. No, lo que pasa es que vinieron una lluvia bastante fuerte, entonces los caminos de vertedero se nos dañaron. Entonces, al dañarse los caminos de vertedero, yo lo puedo decir, yo como el de vertedero, los camiones no, no podían entrar. O sea, están entrando lo, lo que se está recogiendo la basura, pero se nos enchivan a cada rato allá adentro porque el camino está malo pero inmediatamente ahora ya hicieron una gestión para cortar el camino que comenzaron antes de ayer eh, la próxima semana ya eso va a ser un problema que va a estar corregido ¿por qué? porque por eso yo le estoy diciendo a la comunidad yo como dirigente comunitario también por eso me llamaron Luis no Manuel Vaya, usted como dirigente comunitario para que le pueda explicar a ellos entonces ¿qué pasa? Eh, inmediatamente nosotros podemos ya acotejar el camino, nosotros esa basura la vamos a sacar de ahí, a pesar que esa basura se le está dando, se le está dando un, un licidiado de adentro, pero ¿qué pasa? Que para nosotros meter esa, esa, esa basura para allá se necesitan unos macos grandes, entonces los macos no pasan porque se nos entierran a cada momento, pero la próxima semana nosotros vamos a resolver eso. Eh, bueno, eh, esa, a la parte mía que yo puedo llegar eh, hasta ahí. Porque como lo, lo vuelvo le les repito, yo soy encargado de vertedero, hasta que yo no coteje el vertedero, la cosa va a ser un poco difícil, pero ya el vertedero en la próxima semana ya está, va a estar bien para agarrar esa basura. Esa basura en un día la vamos a desaparecer de ahí.